¿Considera usted que las autoridades de nuevo gobierno demostrarán corrupción y sancionarán a ex candidato presidencial Gonzalo Castillo? ¿Considera usted autoridades de nuevo gobierno demostrarán corrupción y sancionarán a ex candidato presidencial Gonzalo Castillo? Háganos el feedback 829-451-3381, esa es nuestra línea de comunicación a través de la red social WhatsApp. Bueno, y aprovecho el momento para saludar a Yerjan la antigua, que está con nosotros. Buenos días. Buenos días, buenos días, amado. Buenos días a todo el equipo de producción. Buenos días a la gente que nos está viendo en vivo a través de Norte Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Saludar de manera especial a la gente que nos ve en Samaná, en las terrenas. También aquí en Puerto Plata, en Montecristi, la gente que nos ve en Moca y en todas partes del eh, país y del mundo también allá en Estados Unidos a través de Canal América de 8 a 9 de la mañana, Canal 1014. Aquí estamos en este viernes, muchachos, viernes eh, 11 de septiembre. Eh, la, pre la pregunta es un poquito ambigua. ¿El okay. qué? La pregunta. Eh, sí, bueno, lo, que, yo, lo que se trata de, de decir, ¿qué? lo que se trata de decir es que si la gente cree que Gonzalo Castillo podrá ser condenado, demostrado su supuesta Exacto. corrupción. Y ante ser un supuesto, entonces está difícil eh, pre, eh, preguntarle a la gente de si va a ser o no condenado. Bueno. Y, eh, eh, eh, vamos a ver qué dice vamos la a ver gente. Qué dice la gente, sí, así es. Bueno, continuamos entonces, mis amigos, con el contenido del programa. De mañana. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Ministerio Público. Sí. Garantiza e investigarán a fondo expediente de compra de asfalto que vincula a Gonzalo Castillo. Ay, Dios. Las presuntas irregularidades cometidas en la compra de 11.500 millones de hormigón asfáltico caliente... Por parte del Ministerio de Obras Públicas, que este es un tema que está caliente, a sí. propósito, serán investigados a Pero fondo para determinar si existen responsables. ¿Estará más caliente que el asfalto que compraron? Pues o sea, eso viene muy caliente. Creo que está más, porque. <risa> se afirmaron, fría que, afirmaron que, tomando en cuenta que el exministro Gonzalo Castillo ya no forma parte de la administración pública, la investigación ya no busca establecer una sanción administrativa, sino actuar según lo establecido en el artículo 169 de la Constitución, que especifica que es facultad del Ministerio Público realizar las investigaciones de casos penales y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Ortiz Bosch y Pimentel se reunieron con Germán Brito, la Procuradora General de la República, donde le expresaron que existen suficientes indicios de que en el proceso auspiciado durante la gestión de Gonzalo Castillo hubo irregularidades y violaciones a la Ley 340-06 de Compra y Contrataciones del Estado. Tanto Pimentel como Ortiz Post coincidieron en que el informe sobre el caso que emitió el exdirector de Ética e Integridad Gubernamental Lidio Cadet, recomendando el archivo de la investigación, no es sostenible tras analizar los documentos depositados en esa dirección de ética. Esa es la información que tenemos sobre esta visita que hicieran tanto doña milagros Pos como el señor Pimentel, ambos eh, responsables, uno de contrataciones del Estado y la otra de ética eh, pública del gobierno dominicano. Vamos a ver Yerian. Miren, con relación a este caso, eh, muy interesante el hecho de que Carlos Pimentel y eh, Milagros Ortiz Vos hayan ido a la Procuraduría a exigirle o a solicitar más bien sí, solicitar. Una, sí, una, eh, solicitar una investigación eh, a, a estas denuncias que hay de un manejo eh, aparentemente eh, turbio de 11.500 millones de pesos en hormigón asfáltico, que incluye la, la Higüey, la Romana, Asua, eh, Constanza y también Villa Consuelo. Y hay algunos detalles importantes, esto a raíz de una investigación, un trabajo investigativo que realizara eh, la periodista Alicia Ortega, donde se revela se que eh, hubo una irregularidad, ¿verdad? una aparente irregularidad entre los meses de abril y septiembre del año pasado. Eso fue previo a las, a las elecciones de las primarias y también a las elecciones generales de la República Dominicana. Y se habla de siete procesos de excepción. Ahí es que está el detalle. No sé si tenemos apoyo, eh, Israel, eh, con esto. Sí, sí, eh, ahí está. Es, se habla de siete procesos de compras por excepción. Y entonces ahí es que viene el detalle de, de saber si esto del de asfalto cabe dentro de, de, de una solicitud de compras por excepción y es lo que debe explicar entonces ahora eh, Gonzalo Castillo. Se habla de, de, de haber beneficiado a 38 empresas, cada una de ellas con 300 millones de pesos, salvo una que solamente recibió 150 eh, se entiende que fueron estas empresas precontratadas y preaprobadas, es decir, antes de la licitación eh, vemos hay una solicitud que hiciera el Ministerio de Obras Públicas. Las personas que nos están llamando que nos den un segundito, verdad, para, para, para poder eh, recibir sus llamadas. Resulta eh, que el Ministerio de Obras Públicas solicitó la, el permiso, verdad, si se quiere, sí. para poder ejecutar estas estas compras de manera excepcional, si se quiere, y entonces mandó, eh, junto con esa solicitud, el listado de empresas que ellos entendían que debían eh, contratar para ¿verdad? suplir este, este hormigón asfáltico para Higüey, La Romana, Asua y otras localidades de la República Dominicana. Según vemos la denuncia, se utilizó eh, el renglón de exclusividad para poder justificar la, la excepción. Y aquí es donde hay parte de la de, de, oscura, la que no se entiende eh, como útil. Primero, ¿cómo declararlo de excepción? porque no es algo realmente de emergencia. Entonces se utilizó la parte de la exclusividad, que es cuando un grupo determinado, muy poco, de empresas eh, suplen un servicio y entonces se eligen esas empresas de manera predeterminada. Eh, vemos aquí que según Alicia Ortega, en el país hay un total de 45 empresas que suplen este, este, este hormigón asfáltico y entonces solamente 38 fueron beneficiadas previo. Se habla de que en abril se entregó eh, o se, se inició una primera parte de estos 11.500 millones de pesos, eh, donde fueron beneficiadas un total de 23 compañías con 300 millones de pesos y una de ellas solamente con eh, 150 millones de pesos. Es importante eh, el hecho de que se esté dando ya en, en materia de justicia estas esta es denuncias porque aquí se puede aclarar si, si es o no es, y entonces el pueblo tendría una respuesta concreta de la realidad del caso. Según lo que nosotros hemos podido escuchar de parte del Ministerio de, de, Ministerio de Obras Públicas, eso tienen que, aclarar, que aclararlo ellos, ¿verdad? es el hecho de que supuestamente lo que se buscaba con esto era reducir el costo, cosa que yo no creo, pero bien, eh, lo que se buscaba supuestamente era reducir, reducir el costo de la inversión en la compra de, de hormigón asfáltico, reduciendo la cantidad de kilómetros de, la, de donde está ¿verdad? La, la compañía a donde se se, hace, se se estaba pavimentando. Pero, naturalmente, esto tendría que hacerlo ya... qué, qué, qué cosa? Eh, Por ejemplo, no lo, no, no lo, lo que tengo entendido es que ninguna empresa que estuviera eh, a más de 70 kilómetros de la obra podía eh, suplir el, el asfalto ¿y qué empresa podía estar siempre a 70 kilómetros o a menos de 70 kilómetros de los lugares no donde sé. se iba a aplicar esa capa asfáltica? no sé, esa fue la porque excusa hay, que yo porque dio. Hay una cosa, yo, yo te puedo decir, bueno eh, eso puede ocurrir quizás con una o dos ciudades Exacto. que estén en la periferia eh, de donde está la, la compañía que vende el, el, el hormigón asfáltico sí. pero no en todo, porque yo te voy a decir una cosa eh, yo tengo entendido que aquí se le se asfaltó la comunidad de, de, de, de donde Emil Díaz Núñez con ese asfalto, ¿verdad? Había que ver, porque por no, ejemplo, yo, yo creo que sí, que fue, sí. Había que caso. ver si realmente correspondía a eso, porque, porque hubo, hubo eh, eh, vemos eh, que no se hace mención de San Francisco de Macorís, se hace mención de Igüey, La Romana, Villaconsuelo, Constanza y Azua. No sé si San Francisco de Macorís está dentro de ese paquete. Porque recuérdate eh, que fue un, un momento en que se comenzó a faltar muchísimos sí, lugares. Recuérdate verdad. que se habla de 11.500 eh, millones eh, específicamente que fueron, eh, si se quiere, estos procesos. ...llevado a modo de excepción. Lo que no sabemos es cuáles otras ciudades... ...y si otras ciudades se beneficiaron de esos... ...11.500 millones de pesos. O sea que el asfalto pesos. de la... ¿De dónde es que Milady y Luisito? Ellos son de, de una comunidad eh, de aquí. No vi, Yo ¿no vi es que son? ellos anunciaron... No vi, tengo entendido. Ellos anunciaron que la, su comunidad... ...había sido asfaltada... ...y anunciaron en la, bueno Milady, en las redes sociales... Pero no sé ahora si era de ese mismo asfalto o era otro Exactamente. Proceso. Entonces, lo que habría que esperar es la respuesta ya en justicia, ¿verdad? Eh, preferiblemente no en los medios de comunicación, sino en justicia, para que se aclare esto y en el caso de que existiera o exista algún tipo de irregularidad, entonces los culpables que paguen eh, de acuerdo a las consecuencias establecidas en nuestros códigos, ¿verdad? Está la ley ahí 340, está el propio código penal y había que ver qué vinculación eh, tienen eh, estas acciones con los ilícitos penales que pudiera haber incluso también eh, de orden administrativo. Pero ya veremos lo que sucede, eh, Si sí había escuchado todo lo que se había justificado eh, con relación a todo esto y vamos a esperar en lo adelante cuál va a ser la respuesta eh, ante esta situación o la explicación si se quiere ante esta denuncia que cabe recalcar que lo que solicitó ayer... Eh, Milagros Ortiz Bosch igual que Carlos Pimentel es una solicitud ¿verdad? de investigación de este caso por las mencionadas irregularidades Bueno, yo creo que lo que hay que pedir, mira yo soy muy parco con el tema de tratar temas jurídicos sí. en los medios de comunicación porque tengo la condición de abogado y periodista y sé lo que es, lo que es un micrófono, el arma, el arma que significa este micrófono en manos de una persona desaprensiva, poco enjundioso y poco dado a, a ser precavido en el uso de la palabra. Por eso no, ustedes, ustedes, mis, eh, los televidentes de este programa nunca escucharán que yo voy a utilizar esta tribuna para hablar de un caso que lleve en los tribunales. No, no es mi estilo. Por eso soy muy... En este momento, como dice Yerian, lo que hay es una solicitud de investigación. Esa solicitud de investigación, lo que busca es precisamente eso es poner las cosas claras. Por ende, es muy normal que se haga una, una investigación que se citen a las, a las personas Exacto. que se haya que citar y que conversen con él para ver si realmente lo que entiende tanto ética pública, que es lo que dirige Doña Milagros, como contratación pública, que es lo que dirige Pimentel, están en lo cierto, o si realmente no fue así. Porque yo le voy a decir a ustedes una cosa, hay que tomar muy en cuenta los procedimientos. Para yo, para yo pedirle a, a, vamos a poner, bueno, Roberto Mercedes, Roberto Mercedes, un joven de Naranjo Dulce, que... Trabaja en aire acondicionado, uno de los mejores técnicos de aire acondicionado por todos estos pedazos. Cada vez que yo necesitaba reparar un aire, un aire acondicionado, yo tenía que solicitar sus servicios. Pero para hacerlo, como procurador me refiero, para hacerlo tenía que tener las cotizaciones de dos técnicos más Exacto. y compararla. Regularmente él me daba siempre el mejor servicio y además la garantía de honradez y de buen trabajo. Pero yo tenía siempre, que hacerlo siempre. Y normalmente siempre ganaba él. O sea, bueno, tú lo elegías a él por la condición de claro, calidad y de precio. Claro, pero, pero, pero, eso es un procedimiento que si yo no lo hacía por el hecho de que, bueno, ya él me trabajó, él es bueno, él sí. es honrado, él es. Ahí yo hubiese tenido problemas porque estoy manejando unos fondos públicos. Claro. Lo que quiere decir que si yo lo hago, yo no estoy cometiendo un delito, un acto de corrupción. Yo estoy separándome de los procedimientos. La razón por la cual se le quitó de encima el San Benito del, de, del robo al erario público de Félix Rodríguez es porque la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, cuando analizó las cuentas del ayuntamiento, determinó que habían habido muchísimas fallas administrativas, pero no se pudo detectar que hubo un acto de corrupción como tal. Y por esa razón... Por esa razón es que el caso está como está, porque donde estaba el tema básico era en la nominilla electrónica que, que manejaba, te, supuestamente manejaba eh, eh, Gerson Lizardo en el ayuntamiento eh, con la anuencia, por supuesto, del alcalde de la época que era... Ahí era que estaba el entronque. Y entonces, por esa razón, es que hay que delim delimitar una cosa u otra. Por ejemplo... No, no es lo mismo que un funcionario público, voy a volver al, al, al, al ejemplo mío, eh, en vez de hacer una, una solicitar tres ofertas para poder decidir quién te va a prestar el servicio, no lo haga porque ya en, moment, en épocas anteriores uno de esos eh, eh, eh, técnicos me sirvió y me sirvió bien, yo no puedo contratarlo así por así porque en definitiva no son mis cuartos. Yo tengo obligatoriamente que cumplir con el dictado de la ley. Eso no es corrupción si lo hago. Ahí hay lo que hay es violación a, a, a normas administrativas. Y entonces, por esa razón, eh, es que hay que hacerlo de esa manera. Entonces, con esto lo que quiero poner es en contexto a la gente para decir lo siguiente. Lo que hay que evitar es el circo, señores. La investigación penal no es un juego, no es un relajo. Una de las normas de más duras, más difíciles, más ríspidas y terribles y dolorosas que pueden a sufrir a todo el mundo es la norma penal, sí. porque perder la libertad es peor que perder la vida. De hecho, yo he escuchado a delincuentes, a criminales decir, yo estoy dispuesto a que me maten, pero yo no vuelvo a la cárcel. Tipo que saben lo que es la cárcel. Entonces... Hay que tener en cuenta eso. Yo no voy a, a, a hablar sobre lo, lo que supuestamente pasó con el tema del asfalto. Yo lo que le voy a pedir a la autoridad, a la autoridad que tiene que investigar, es una investigación clara, equilibrada, una investigación clara, equilibrada y una investigación que permita aclarar la situación, pero evitar el circo, evitar el circo. Aquí hay... ...programas de televisión y radio... ...que cualquier información la minimizan o la... ...la... la ...maxifican... ...exacto, con la finalidad de dar el palo, de dar la noticia... De que, ...de que se repita en redes sociales una y otra y otra y otra vez. Entonces, hay que tener mucha cuenta. Yo lo que no quiero es, y lo que pido es, que no sea pan y circo... ...como han sido muchas cosas en este país... ...que se investigue de manera equilibrada... Yo confío plenamente en el equipo que tiene Miriam Germán a su lado y por supuesto confío en Miriam Germán como una persona equilibrada, como una persona de resiedumbre, una persona que sabe lo que es el sistema penal porque duró 40 años impartiendo justicia en nombre de la República por autoridad de la ley y en mérito de los artículos citados, sí. como dice la sentencia de los jueces. Entonces, ella sabe muy bien lo que se tiene que hacer. Lo que, y por supuesto, Confío plenamente en mi hermano Wilson Camacho. Wilson Camacho es un profesional acabado, acabado, y un hombre que no va a inventar. Así que eso es lo que yo espero que se haga, una investigación adecuada. Correcto, correcto. Eh, a lo que a simple vista se puede observar, de acuerdo a la denuncia presentada por Alicia Ortega, ojo, esto que se que estamos comentando en el día de hoy, básicamente, eh, se comenta en función de lo presentado por Alicia Ortega y un equipo ¿verdad? de investigadores que ella tiene, que son muy pero muy acuciosos eh, y de mucha profundidad, y que pre le presentaron al pueblo eh, unas eh, series. De lo que entienden ellos de irregularidades, ¿verdad? Eh, digo, entienden ellos porque yo no puedo afirmar algo de lo que yo realmente no he profundizado en una investigación. Simplemente, sí, si sí, eh, se pudiera entender alguna, algunos fallos dentro de lo que tiene que ver con el procedimiento. A mí sí me llamó la atención el hecho de que de que Gonzalo Castillo, como eh, ministro de Obras Públicas, le solic solicitara eh, la autorización para declarar esos procesos de excepción. Eh, es la parte que a mí más me llama la atención. Eh, Uno que, dice en buena lógica, y, y, y al comprar asfalto eh, cabría dentro de un estado de excepción, porque eso no es una prioridad. En exacto, ese momento. pero lo que había que ver es cuál es el fondo. O sea, ¿qué se buscaba realmente con eso? Porque pudiera uh -huh. ser, en, en caso de que tú lo hicieras para tú favorecer a uh -huh. un grupo de empresas que supuestamente, según se informa, están ligadas en, eh, a él, eh, y eso sí, entonces sí sería grave. O pudiera ser que tú estés buscando eh, una forma, qué sé yo, más efectiva de tú conseguir el asfalto, eh, el hormigón asfáltico, y entonces tú utilices un elemento, una figura jurídica que la ley te lo permite para entonces tú eh, eh, hacerlo sin violar la propia ley. Este, ese sería lo, lo interesante escuchar de parte de Gonzalo Castillo y su equipo jurídico eh, o el del Ministerio de Obras Públicas que explique cuáles fueron las razones que motivaron a que, primero, él solicitara previo, porque es cierto que es previo, por ejemplo, se, la solicitud para declarar esto, estas compras de, de Para comprar de manera a excepción Fue en, en marzo Fue en marzo eh, Donde él pide autorización para ejecutar Esas compras en, es, en, ese, en esa modalidad de excepción Y entonces a esa misma solicitud Él le, le anexa la cantidad de empresas Que según ellos entienden Que deben ser la beneficiada con la compra eso es lo que llama a suspicacia, eh, pero es lo que, como vengo diciendo hace rato, yo no voy a especular con relación a eso, por, por tanto, es un caso eh, jurídico, no, y entonces... Lo único bueno de esos casos es que vaya y le caiga a uno ¿verdad? en la oficina, ent ent <risa> Entonces, tú sabes que no va a caer, tú sabes que eso va a caer en los lo, no, lo, Eduardo Jorge Prat, eh, Julio Curi, y ese grupo de abogados que sabemos que son afines a, al gobierno pasado, y que me imagino necesariamente estarán defendiendo los intereses de sus dirigentes cuando sean eh, cuando se vean enfrentados a la justicia, ¿verdad? Eh, este es un tienen, caso de 200, 300 sí, mil Sí, tienen, tienen sus equipos jurídicos eh, eh, preparados. Pero lo importante es eso. Que eh, estas eh, solicitudes se hagan de manera directa a la Procuraduría. Que cada funcionario que entienda que ha encontrado algún tipo de irregularidad eh, donde está, más que irse a los medios de comunicación, a, como decía un obispo, a un obispo ayer, a hacer bulla, sí, vaya a la Procuraduría. Circo, pan sí, pan y circo. Vaya a la Procuraduría y someta los elementos de prueba que usted entiende o hágale a ellos la denuncia verdad de lo que usted entiende que hay que es una irregularidad y ellos como expertos en la materia le van a decir si es o no es pues como decía Amado hablar por ejemplo de Camacho que es un profesional como era que tú le decías, el hombre del bisturí verdad sí, que, sí, Camacho que es sabe eh, eh, eh, cortar verdad sí. donde tiene que ser y de manera fina sabrá a qué eh, eh, cómo ejecuta verdad cómo procede en cada caso porque imagínense ustedes que se inicia un procedimiento judicial, una acusación, que luego, en el, en el tiempo, se caiga. No, y, ¿eh? y además tiene también a Jenny Berenice como. Tiene a Jenny Berenice en el área de persecución que de alguna manera tiene que ver con todo lo que son los procesos penales en el país. Correcto. La directora nacional de persecución es como una especie de fiscal general. Lo que es el fiscal general en otros países como creo que en Venezuela se llama Fiscal General, eh, también en Costa Rica, que es como una especie de Procurador General. Básicamente la Procuraduría General de la República tiene dos funcionarios que son de jerarquía, que es el Procurador General de la República, que hace las veces de Ministro de Justicia, porque se encarga de todo, incluyendo el aspecto penitenciario, y el Director Nacional de Persecución o la Directora Nacional de Persecución, como en este caso, que es el verdadero Fiscal General General, de la República Dominicana, porque tiene que ver con todos los procesos, todos los procesos que se producen en el país. En, esa, en ese departamento designaron a Pedro Amador, un amigo. Mira, ese muchacho, en una ocasión, eh, tuvo una situación eh, de su trabajo y se desmoralizó tanto que me dijo: maestro, yo voy a renunciar de esta vaina. Digo, no, no te vayas, Pedro. Tú eres un hombre. Los otros días me llamó comentándome eso yo lo convencí de que se quedara y ahí está pedro amador que tiene toda una historia detrás en 10 años 12 años que tiene en el ministerio público tiene toda una historia detrás o sea que me siento muy contento de que una persona a quien yo entrené en, en, en la escuela y que además aconsejé en el momento en que me lo pidió eh, esté en los lugares donde está en este momento eh, bueno, eh, ella eh, eso tiene el equipo que tiene la Procuraduría en este momento. Ella es que tiene juventud y conocimiento. Y eh, además tienen intención de hacer las cosas bien. Por esa razón, yo pienso que hay la posibilidad de que esto no sea pan y circo. Que es lo que me preocupa. Lo único que me preocuparía fuera eso. Sí, eh, a mí realmente sí también me preocupa, ya saliendo un poquitico de ese tema y para concluir, ¿verdad, muchachos? Que me gustaría también... Eh, porque es lo que digo eh, eh, Si vamos realmente a hacer algo que no sea pan y circo Entonces tenemos que ir barriendo con todo La Cámara de Cuentas ha informado Que hay más de 3 mil funcionarios Que no han entregado su declaración jurada de bienes sí. Oigan esto Yo estuve revisando ayer La de todos los funcionarios Especialmente de la provincia de Duarte Y de Santo Domingo Vi que David Collado Ex alcalde del Distrito Nacional entregó su declaración jurada en principio y, y al cese de sus funciones, que es una obligación de la ley, o sea tú entregas al entrar pero tiene que entregarme al salir y hay muchos funcionarios, incluyendo de aquí de San Francisco de Macorís que por lo menos yo no la vi en la, en la, en la página de la, de la, de la Cámara, Cámara de, de Cuentas solamente vi actualizada la fecha, la de Fulvio Ureña ...que ya la entregó... ...y vi también la de Nicolás Hidalgo... ...que ya la entregó... ...no sí, he visto... ...la de Franklin... Eh, ...la de Franklin... Eh, ...tengo que checar si está actualizada... ...pero está ahí... ...recuerda que ya Franklin fue diputado... Diputados. ...y hay que... ...tengo que checar si, si está actualizada... ...no vi ahí... ...atención... ...ya Rodríguez... ...atención... Sí, ...esto Juan, no es una José acusación... porque eh, eh, eh, ...hay que decirle... A, ...también que... ...atención a, a un llamado al PRM... ...tienen que ser tolerantes... ...porque vivimos en un país democrático... ...y con derechos... Se pone en bravito cada vez que se hace una denuncia en un medio de comunicación, tienen que ser tolerantes. No vi colgada, y quisiera que él responda si es que no la ha mandado o no la ha depositado, no sé, la de Siquio NG de La Rosa. Eh, no la vi colgada, la de Siquio NG de La Rosa, y tampoco vi colgada el, el, el, la, la declaración jurada de bienes al cese de sus funciones del ex alcalde Alex Díaz. Entonces, quisiera preguntarle a ellos, ¿verdad?, si fue que la depositaron, no la han, depo no la han depositado, en el caso ya de de, de Alex, de, de Alex ya se tres, le venció el tiempo, meses, Pero a Alex se le venció el tiempo, imagino que debe estar entre los 3.000 que, que mandaron para la Procuraduría, porque ahora eso se mandó a la Procuraduría también, en la Cámara de Cuentas, muy bien. y en el caso de Siquió... Eh, me imagino será que o no la ha depositado, o no le han dado todavía las cursita de recibo, no la, no la han colgado en la página, sería hay que aplicar bueno aplicar Las sanciones que trae la ley. Exactamente. Decir, no creo que sean prisión, sino creo que hay multa o algo así. Debe ser, debe ser. no porque, Pero inmediatamente... Eh, son, eh, se presume, eh, según escuché el, el presidente de la Cámara de Cuentas, en enriquecimiento ilícito. Entonces, ahí es un problema. Bueno, ya Pero es delito. importante que los funcionarios pongan sus cuentas claras, tanto a la entrada como a la salida. Yo no entiendo por qué no sé por qué, yo no entiendo ha por qué se hace tan difícil. A nosotros en el Ministerio Público nos, obliga, nos obligaba bueno, nos pedían que le hiciéramos cada año cada año yo tenía que asentarme en una computadora a hacer eso. Eso es, un, eso es un formulario en internet que es cuando tú ya tienes una, el mismo formulario va a, sí. exactamente a actualizarlo, va guardando información. Es tedioso, no no te digo que no, es tedioso, pero pero es una obligación. Pero tú y si tienes tú te un equipo me... jurídico. Se supone que tú tienes un equipo jurídico. Tenemos una llamada. Bueno. Tenemos aquí a Profesor Pacheco. Adelante, Pacheco. buenos días Pacheco. Buenos días, sí. Buenos días Pacheco. Buenos días. Adelante. Sí, Hola, ¿cómo estás, eh, Pacheco? ¿Cómo te va? Vamos, sino que es amado. Sí, sí, cuéntame. Mira, en relación a las declaraciones de juradas, al menos yo creo que la ley está muy coja todavía. Porque yo puedo declarar lo que a mí me interese y puedo ocultar otras cosas que tengo. Entonces, la ley debería exigir que antes del funcionario ocupar el cargo debe si ya está nombrado por ejemplo tú sabes que es hace una selección previa debe de ocupar el cargo porque hay que saber qué es lo que tiene y que haga un del estado que investigue si es verdad que él tiene eso viene pero no después que salga bueno la idea de que Entonces, sea después que salga el de lo que él quiere oye, tiene el Estado? oye la idea que sea después que salga es para equilibrar Esta a ver mi, mi qué, qué, qué aumento qué aumento tiene esa es la idea, la idea no. de que sea después a, a, Antes, al, al, entrar al entrar y estar. al y al salir es para sopesar qué cosa tiene y cómo lo obtuvo, porque hay hay hay, hay cuestiones, hay adquisiciones que no se pueden justificar. Sí, pero o sea, como, que... un, como un mayor, un coronel de la policía que gana, creo que 80 mil pesos, 70 mil pesos, puede justificarme una finca de mil tareas, pero... por ejemplo. Usted está en el cargo, 30 días después, usted tiene que presentar su declaración jurada como como, como plazo máximo. Exacto. Pero igual, cuando usted cesa en sus funciones o cuando usted es electo, tiene también 30 días para usted presentar su declaración jurada al cese de sus funciones. En la de Margarita, por eso ustedes vieron que ayer en la prensa millones. se hablaba de Margarita con unos 51 millones porque ella llevó su declaración jurada de bienes. Para, verdad, ese es igual, también vi la de, la de David Collado, que la presentó, las dos, la de cuando entró y la de cuando salió. Una, una, una cosa interesante es, eh, dice el es profesor mayor. Pacheco, que bueno, que la gente puede ocultar, sí, es cierto, puede claro. ocultar, pero ya a esta altura del juego en que estamos, los sistemas informáticos del okay. Estado okay. están bueno, interconectados sí. en su gran mayoría. Por eso, por eso... Eh, por ejemplo, impuesto interno tiene interconexión con todo, incluyendo con la Procuraduría. Y la Procuraduría, en un sistema de, de información que ha, ha venido, que comenzó a trabajar Domínguez, Britos, Domínguez Brito en, en su primera eh, eh, oportunidad como procurador en el 2004, llama Sistema de Investigación Criminal que era muy limitado en principio, pero que a, al paso del tiempo los otros, los demás procuradores han seguido impulsando, el caso de Radamés, el caso del propio Yanalain, Alain, han, han ido eh, eh, eh, creando una plataforma donde toda la información personal de cada dominicano está ahí. Claro, ahí te claro. dicen si tú tienes un vehículo, qué vehículo, si lo tuviste y lo vendiste, en qué fecha lo vendiste, cuáles son tus teléfonos relacionados, cuáles son las personas relacionadas contigo, y tú puedes buscar por ahí. Es una red, una maraña verdaderamente de información Así importante es. sobre cada gente. De hecho, el cid el SID... Es una de las plataformas que utiliza la policía cuando hay una denuncia de algo. Comienzan a buscar por ahí números de placa, nombre de persona, número de teléfono y por ahí van enlazando una serie de puntos y llegan a una conclusión. O sea, es interesantísimo. Por eso, aun cuando un funcionario oculte cosas, puede aparecer, claro, eh, sí. siempre habrá su, su forma, por ejemplo, claro. el testaferro. Un, un, un, carro, un carro, una barrica llena de y en el cuarto Un carro de lujo a nombre de Yerjan la Antigua Todo el mundo dice, pero ven acá, lo que le paga a lo no, no es para comprar ese, esa, ese DeLorean ¿Verdad? Un DeLorean sí Tengo un Sonata ¿eh? ¿Eh? ¿Ese es tu DeLorean? Sí, Sonata <risa> Hay una llamada, adelante, buenos Ajá, días Pues tengo... sí. doctor, una preguntita sencilla Dile, tírela Bombas de gas que tiene Paulino Sen. De Paulino Sen. Ajá. Están incluidas dentro de que declaró. Son las bombas más malas mundo. ¿Están incluidas dentro de De la declaración jurada. De, de, de la declaración jurada. Yo me, yo me imagino que sí, porque todo el mundo sabe aquí que esas bombas son de él. Pauli. Pauli, Pauli Gas creo que, que se llama. Ah. Sí, eso es de él. Todo el mundo lo sabe. Lo que quiere decir que yo entiendo que si Ahora, el tema está en cómo tú justificas esas fortunas. Exacto. Porque ahí también hay temas de lavado. Es muy fácil para un hey. para un criminal que tiene, ha acumulado montones de dinero producto del crimen, del, de, del crimen, cualquier crimen que sí. sea, decirle a un general del ejército que además es el ministro de la de, de, de, la de defensa. defensa Decirle, mira, eh, eh, vamos a poner tu, a, a tu nombre y... Pero tú. sería muy obvio. ¿Eh? Sería muy obvio. ¿Cuánto gana un ministro? Aquí la mayoría de Pero los sí. generales tienen fincas sí. y vacas. Y, y, y uno no sabe porque sí, sí. un sueldo de miseria a los pobres bueno. que le dan. Bueno. bueno. Pero, eh, atención, cuando se venza, eh, ¿a cómo estamos hoy? A 10. A a ah, no, a 11. A todavía le quedan unos cuantos días a los del PLD, a los que salieron, diputados y demás, para que, para que también le entreguen, que veo ahí ah, que no la han entregado. Hay que decir lo siguiente, es a partir de la, de, de la renuncia o de la cancelación que comience a correr el plazo de 30 días. Recuerda que tú, por ejemplo, tú puedas renunciar hoy, uh -huh. pero cuando se haga efectiva tu salida. Por ejemplo, sí, sí, claro. por ejemplo, cuando se emitió un decreto derogando el decreto que te nombró en un puesto, entonces a partir de la fecha es que comienza a correr los 30 días eh, me imagino que eh, Miledis Núñez mostrará, la, mostrará su, su declaración, sí, ya cese claro. de sus funciones Juan Antigua que fue funcionario también la mostrará, uh -huh. me imagino que Bullo Antigua, que más funcionarios vean aquí en San Francisco eh, Vi la de Franklin Romero, falta la que actualizar ¿verdad? el cese de sus funciones como diputado para entonces entrar como senador, que imagino la va a actualizar, la de Olmedo Cava, la de, ¿cómo se llama? El, el diputado, eh, caramba, se, se me escapa, es eh, Juan Comprés, ¿verdad? Que también me imagino que debe presentar su declaración jurada al cese de, de sus funciones. Ojo, no se está acusando a nadie. Lo que estamos hablando es de un requisito que la ley manda y como estamos hablando de un gobierno de cambio y de nuevo aire de cambio entonces el cambio debe ser para todos. Hay una persona desde la terrena que nos está llamando hace rato pero él aparentemente no está escuchando que le estamos dando paso adelante buenos días. Buen día. Adelante ahora sí. Este fíjese yo quiero poner una denuncia de un fiscal en Samaná. De un yo fiscal. Soy de Adelante. El fiscal, eh, el fiscal se llama Luis Omar. Entonces, Luis Omar yo voy qué? con una denuncia. Luis, de una pero Luis Omar, señora, ¿qué caballero? Dice Luis Omar. Ok, Omar, ok. Ajá. ¿Cuál, ¿Cuál es la denuncia? Adelante. Yo tenía una tienda de ropa y zapatos de hombres y mujeres tenía un local alquilado aquí y, y salí, le di la llave a una señora vecina, amiga mía, que me guardara la llave ahí, porque yo tenía que salir un pronto de mi casa y todo, y se metió y acabó con todo, me llevó televisión de 42 pulgadas, me llevó todo, toda la tienda, todo, y la puso para ella, por allí. Entonces, yo fui a la fiscalía, me tocó un fiscal ahí. El fiscal vino y investigó, los vecinos dijeron que sí, que la vieron cargando, que ella la vieron, que todo el mundo se fue a favor mío aquí hablando. Él cogió en la noche pan de la mujer, no sé lo que hubo ahí, al otro día que era más que a las 10 de la mañana, teníamos cita para ir para allá, él dijo, bueno, yo voy a hablar yo, aquí no hay nada, porque aquí lo que vieron fue una mujer con una caja, y eso no es delito. Aquí no quiero ninguna conversación, aquí nada más voy a hablar yo que se vendió por ahí entonces yo quiero yo yo quiero que me ayuden en esa situación porque que se, ese señor no puede venderse así y allí, sabes yo lo que hizo con la mujer ahí, en su casa en la noche porque fue en la noche a la casa de ella este y al otro día salió con eso disparado bueno un fiscal, de yo te hombre, recomiendo es, mira, yo te es, recomiendo oye, yo te recomiendo que intente hablar con, con, con Erika Pujols, que es la magistrada procuradora fiscal titular de samaná trata de que te dé una cita eh, yo conozco muy bien a erika y sé de la calidad humana que ella tiene y además sé de sus condiciones como ministerio público entonces explícale a ella porque es lo que te digo a veces las cosas son se ven de una forma y no son y a veces son y no se ven de la forma en que son y en derecho sobre todo en el tema judicial las cosas a veces se confunden mucho. Es bueno que tú vayas y hables con ella y ella que trate de aclarar esa situación porque se vería muy mal para su fiscalía un escándalo de esa naturaleza. Muchas gracias por tu llamada. Vamos a la pregunta del día. Dice, ¿considera usted que las autoridades del nuevo gobierno podrán demostrar, demostrar la corrupción y sancionarán a ex candidato presidencial Gonzalo Castillo? ¿Podrán